Hola a todas, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.com ¿Okay? CurlyMange.com Es un espacio, es especialmente creado para las mujeres afros para empoderarlas, ayudarlas e inspirarlas a que crean la vida que quieren. Un espacio para todas las mujeres afros que lo quieren absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de la aceptación ¿eh? y la, el cambio natural. Eh, los que no me conozcan ya sabéis que esta página, eh, este canal que Curly Manga nació a raíz de mi búsqueda, eh, de la aceptación de mi cabello natural, de acuerdo, del, el, de conocerlo, redescubrirlo. Y a través de mi cabello no solo redescubrí eh, una parte interna de mí misma eh, que yo desconocía que era la fortaleza, era la, de, eh, la decisión de decir, sí, esta es la que soy yo y me pongo el mundo por montera. Sino que descubrí toda una serie de, de, de negocios y de una serie de, de, de emprendimientos relacionados con el cabello natural. De acuerdo que es como productos, asesoramiento de cabello. Pero yo claro, yo quería hacer algo, algo más para vosotras. Y es lo que estoy haciendo, que es coaching, cursos. Y era ayudaros para que alcancéis los objetivos de vuestra vida que queréis. O que os montéis un negocio. Pero para poder hacer todo esto es muy importante aceptarse a una misma. La aceptación es básico para el éxito. Yo diría que es una de las claves del éxito. Pero no de, no, no de un éxito, digamos, corto, un éxito mediano. No, de un éxito general. Para mí el éxito tiene que venir en un pack, ¿de acuerdo? No me vale una persona que tiene mucho dinero que ha llegado arriba, pero que sin embargo está todo el día bebiendo, o está deprimida, o se vive a base de barbitúricos. No me vale, no. A mí me vale la persona que ha llegado al éxito y es feliz, ¿vale? Y es feliz y está satisfecha con lo que tiene, aunque se pone nuevos retos, es decir, yo soy Stephen, me pongo nuevos retos, voy a crear un producto nuevo, voy a hacer tal nuevo, pero con lo que yo tengo, yo ya soy feliz. Pero siempre está bien tener retos, siempre está bien tener una motivación mayor, ¿de acuerdo? Eso no te convierte en una persona insatisfecha, te convierte en una persona emprendedora, en una persona que siempre tiene objetivos, una persona, digamos, ambiciosa, la ambición no es mala, bien llevada, ¿ok? Pero para llegar a ese estado en el que tú ya eres, es una felicidad, es un pack como si fueran esos regalos que hacen en navidades que te ponen el perfume más la colonia, más tal, y te lo dan toma. Para eso tienes que aceptarte. Y para ello tengo un curso que es claridad, aceptación del cabello natural. ¿Por qué? Muchas de las mujeres que me, que me contratan, eh, voy a mencionar a una de las, mis últimas clientas que se llama Irene, eh, Irene, que es una chica que es una chica espléndida, es una chica que mide 1,80, prácticamente 1,78, así, es que es impresionante. Tiene unos rizos, o sea, tipo, ¿cómo te decir? Eh, Winnie Houston en sus primeros vídeos. Y sin embargo, eh, el día que me mandó una foto sin, sin extensiones, me quedé con la boca abierta. Le dije, pero vamos a ver Irene, es que tienes un pelo impresionante. No, es que no me veo guapa, es que yo es que con los rizos es que voy a parecer pelo de panocha. Es que no, porque voy a parecer... Todo eso es, es un problema de aceptación Ella me contaba que desde pequeña siempre, cuando en clase le decían que tenía pelo de panocha, pelo de esponja. Y que, bueno, ella viene de unos países latinos en los que tener el pelo liso es, es, es como que ellas es... Es que formas de parte del estatus social, mientras que tener pelo rizado es símbolo de africanismo, ¿me entiendes? Entonces, esto, todo esto le había marcado. Pero, como hemos empezado a trabajar sobre eh, su pelo, eh, al principio yo le dije, vale, no, no quieres quitarte todas las extensiones. Eso me parece bien. Entonces, lo que tú vas a hacer es, vas a dejarte, eh, vas a coger unas extensiones rizadas y te las vas a poner detrás y delante te vas a dejar tus rizos naturales y mezclarlo. Ese va a ser el proceso que seguimos, ¿vale? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Al final del mes yo me acuerdo que ella ya se decía, no, no, ya me las he quitado, ya me las he quitado porque es que tiene mi mismo, mismo rito. Yo llevo mi pelo, llevo mi pelo. Y es que hemos aprendido, él eh, hemos poco y poco a poco, hemos grabado, grabado, poco a poco, perdonarme, de forma graduada fuimos, eh, eh, yo fui introduciendo a Irene, en lo que es el concepto de la aceptación de que eres a sí misma que... Eh, muchas cosas que me decían, no es que si no llevo el pelo porque si no me darán trabajo, no llevo el pelo porque si no mi novio tal, yo le dije, yo al final después del trabajo se dio cuenta que todas esas cosas no es que no fueran reales, es que las magnificaba, ma, magnificaba porque eh, desde pequeña había tenido ese concepto horrible de su cabello a pesar de que ella tiene un rizo, digamos un rizo ondulado, que no es un rizo afro ni 4D como el mío, ella siempre los tenía, lo había tenido como magnificado, todas esas cosas feas que le de su cabello, pero a medida que hemos ido trabajando con el curso de claridad aceptación de tu cabello natural ella se fue dando cuenta de que su pelo era precioso y que todas las cosas que muchas veces evitaba hacer por miedo a su cabello o a que dirán no tiene realmente sentido ¿no? ya me, me acuerdo, en eh, una de nuestras primeras sesiones me contó, es que yo claro yo en verano voy a la piscina porque como mi pelo se encoge y prefiero llevar las extensiones, digo, pero es que vas a la piscina, vas a la playa, vete un día con tu pelo, haz tu moño, quítate las extensiones de tu moño y métete a la piscina, verás la diferencia. Y efectivamente, ella no se fue a la piscina porque esto fue en invierno, pues eso fue hace cuatro meses que, que la traté, que o sea, hicimos el curso antes de actualizar mi página web hicimos el curso y estábamos también en invierno, estamos en invierno pero sí que se fue a lo que es a una piscina cubierta a un gimnasio y realmente ella se dio cuenta que no tenía ni la mínima importancia y que la gente ni siquiera se daba cuenta de que ya no llevaba su pelo ella no llevaba extensiones, sino que llevaba un moño de su pelo natural, y eso es lo que quiero decir estamos trabajando la aceptación, con este curso vamos a trabajar aceptación cuidado del cabello natural, la claridad, la aceptación de tu cabello natural como parte de tu propia persona, como parte de tu corona, de, de ser reina, no como un problema, de acuerdo. Tu cabello no es un problema, el problema está aquí y está aquí. Entonces lo que vamos a solucionar es problema de aquí, problema de aquí y al final vas a poder llevar tu pelo natural y no solamente poder llevarlo pelo natural, sino vas a poder hacer como yo, es decir, yo eh, interactúo a veces llevo mi pelo como ahora, que lo llevo recogido en un puff, mi pelo natural, otras veces me pongo una peluca, otras veces, si me apetece, me hago unas trenzas. No estoy atada ya ahora mismo ni a llevar el pelo aliso, ni a llevar pelo, ni a llevar extensiones. Ya no estoy atada, soy libre porque me quiero y me acepto a mí misma. Y cuando tú llegas a ese momento de tu vida en el que tú eres libre y te aceptas a ti misma, puedes hacer cualquier cambio que quieras porque ya no te afecta a nivel emocional, ¿de acuerdo? Ya te sientes feliz. De hecho, hoy mismo he ido a entregar un justificante que necesitaba para un curso que estoy haciendo. Me he hecho mi moño, mi puff, me he puesto mi chaqueta y he salido a hacer mi justificante. Ya no me he parado a mirar como antes qué va a decir la gente, no, porque me siento feliz y contenta y cuando tú te amas, la gente empieza a amarte también, ¿de acuerdo? Así que para contratar mi curso, claridad Aceptación del cuidado del cabello, del cabello natural, lo repito, claridad, aceptación del cabello natural para que tú puedas pasar del, del, de las extensiones a tu cabello natural o del pelo eh, liso a tu cabello natural sin ningún tipo de trauma. Contrata este curso porque vamos a trabajar sobre tu personalidad y sobre todas esas cosas profundas que te han ido metiendo aquí y aquí para que tú puedas tener una vida plena y puedas realmente ser libre, liberarte de esas ataturas, de las extensiones, de los alisados y poder recurrir a ellos cuando a ti te apetece, no como una obligación o porque tengas miedo al que dirán de porque tu aspecto, sino porque realmente te apetece y quieres cambiar, ¿de acuerdo? Así que un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Eh, voy a poner aquí el curso caridad Aceptación de tu Cabello Natural. ¿eh? Y los dos libros excelentes, que son unos libros fantásticos, Libera tu mente y La tortuga del éxito, que son mis dos mayores ventas en Amazon. Voy a poner abajo también la página web que es CurlyMangue.com te voy a poner directamente para que vayas al curso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que muchas gracias, besitos, os quiero y nos vemos en el próximo video. Chao.